Buenos días, amado iglesia Magmi. Eh, quería eh, quería darles mis testimonio acerca de las peticiones que la iglesia Mami este, pues, uh, nos pidió a nosotros en, que si teníamos algunas peticiones eh, para el año 2021 y pues que las escribiéramos y que las eh, que nos preparáramos pues si queríamos recibir la bendición del señor y entonces eh, yo me fui preparando verdad con la ayuda de la gracia del señor jesucristo y, y pues envié mis, mis tres peticiones personales y una de ellas eh, incluía a mi hijo que mi hijo estaba eh, con una enfermedad en la piel que no se le quitaba y pues um, Pedí por la sanidad, por la sanidad de él, este, para que el Señor obrara, ¿verdad? Por medio de la oración de, de nuestro pastor, pastor principal, Jarolí eh, Y puedo, eh, disculpen si hasta ahorita pues mando mi testimonio, pero quería llevar un seguimiento porque empecé a notar un, un proceso, poco a poco, ¿verdad? Día a día, como fui viendo que su, sus síntomas fueron disminuyendo poco a poco. Entonces, este, no los había podido mandar porque quise enviar fotos para que pudieran ver la sanidad, cómo iba disminuyendo y cómo Dios sobró. Yo estaba muy preocupada eh, porque miraba que mi hijo pues, no, no, no se sanaba, le ponían crema para esa infección que tenía pero yo fui viendo cómo Dios fue obrando y estoy muy agradecida con nuestro Dios, que el amor que tiene para nosotros y, y gracias por, también por haberme eh, acercado a la iglesia Mamín, por haber conocido eh, la voluntad de Él eh, por medio de nuestro pastor principal y fue un reto hermanos, saben, fue un reto para mí el, yo podía decir, tengo fe, tengo fe, pero saben, conforme a la enseñanza que él nos ha dado, eh, la guía espiritual que nos ha dado el pastor reverendo Yorelí, pude aprender muchas cosas que yo no podía, no podía desarrollar, ir a mi fe. Y entonces yo me puse a cuenta con el Señor y yo le pedí perdón al Señor si, si, si por, por consecuencia de algo que yo había hecho mal o que me perdonara y a mi hijo le había afectado. Entonces el Señor me dio de su gracia y pude sentir su amor cuando el Señor me, eh, tocó mi corazón y pude sentir desde ese momento yo me sentí como libre, eh, me sentí sin cargas, ¿verdad? Y entonces empecé a confiar, me sentí con más confianza en decir, voy a prepararme, porque yo sé que Dios va a orar y entonces me empecé a preparar y, y, y, y a orar también, a pedirle al Señor en oración que, que, que, que me ayudara pues que sanara a mi hijo porque me tenía bien preocupada pero gracias al Señor desde el momento que yo envié mi petición a la iglesia Mamín, eh, en ese transcurso yo empecé a ver diferencia poco a poco poco a poco y eh, cuando la pastora Sujilín eh, oró por las peticiones, recuerdo eh, en, la, en la predica, creo, de Nuevo Año, sí, verdad, eh, bueno, ese día ella oró por las peticiones personales y me preparé, recuerdo, y, y, y le pedí al Señor, yo sé que Él me dio de su gracia, y a partir también de ese momento yo pude ver cómo la enfermedad disminuyó más rápidamente. Dios obrando y estoy muy agradecida con el Señor y por la Iglesia Manmin, por el pastor principal y gracias también por el pastor David que él está también a disposición eh, si nosotros queremos eh, pedir oración. Gracias mis hermanos también, Iglesia Manmin por, por orar por, por, por nosotros verdad y por los que estamos en necesidad, en, en, en enfermedad. Y gracias a nuestro Dios por el amor que Él tiene hacia nosotros también, porque Él mira pues nuestra fe y nuestro corazón y Él obra, ¿verdad, hermano? Entonces quería mandar este testimonio, pero quería pues llevar un proceso, pero para que miren el gran amor de Dios y el poder que obra en la iglesia, por medio del pastor principal y por nuestros hermanos también. Bueno, muchas gracias, que el Señor los bendiga. Eh, pues bendiciones, hermano. Gracias.